Hola, soy Pedro Hijas Bravo de 4A y en este, en este tutorial voy a enseñaros cómo funciona el robot Lego y cómo programarlo ¿Qué es el robot Lego? Pues el robot Lego es este eh, como, vemos, como podemos ver en la imagen se le pueden ir agregando eh, diversos sensores que se, que se añaden eh, eh, conectándolos al brick principal Mediante unos cables bastante similares a los de RJ45. ¿Y qué sensores se le pueden añadir? Bueno, pues se le pueden añadir cualquier tipo de sensores, como podemos ver en la imagen: desde, eh, desde sensor de infrarrojos, eh, sensor de luminosidad, sensor de sonido y un se sensor táctil que cuando lo tocas eh, se ejecuta a cualquier comando. Eh, en la parte de abajo se conectan los sensores y en la parte de arriba se conectan los motores eh, el, la, los máximos motores que se pueden conectar eh, son 3 eh, y los máximos sensores que se pueden conectar son 4. bueno pues para programar lego eh, lo único que necesitamos es este programa que como podemos ver es bastante simple ya que no es programación eh, pura y dura sino que es por bloques, mira algún ejemplo sería poner este bloque y, y ajustar aquí los parámetros pero eh, en este video tutorial no vamos a explicar cómo programar desde cero sino vamos a enseñar cómo hacer un ejercicio que consistiría en, en programar un robot que al detectar un sonido acústico fuerte avance hacia adelante al 30% de potencia y se ejecute eso psíquicamente eh, hasta que el sensor, el sensor eh, delantero choque y se quede pulsado eh, en el caso que parara y transcurridos eh, dos segundos gira aleatoriamente a la derecha o a la izquierda y para eh, oh, no, eh, a la derecha o izquierda a eh, una potencia del 40% hasta que los ejes completen el giro aleatorio eh, comprendido entre 400 o 720 grados eh, y luego pues, se pone a andar eh, cara adelante un 30% de potencia indefinidamente bueno pues para hacer esto lo que puse aquí fue un bucle lógico que, que y en, dentro de este bucle lo que está es un sensor eh, de sonido que está aquí que consideramos así mayor de, de 80 ya que es un sonido fuerte y cuando detecte eso que se ponga a andar eh, al 30% de potencia y si detecta eh, que el, el sensor se pulsa va a salir de este de este bucle y va a, se va a detener eh, y va a esperar dos segundos y se va a ejecutar esto, esta parte lógica que va a consistir en este es el número fijo y este es el número eh, aleatorio que está entre 1 y 2 solo puede salir 1 y 2 y Aquí tenemos eh, un para igualar. Y en caso de que salga eh, este número entre 1 y 2 igual a este que está aquí, que eh, es 1, vamos, que si sale 1 y 1 es igual a es igual, eh, se va a ejecutar lo de arriba que sería que gire a, a la derecha en este caso y que gire a la derecha. Y, y, dependiendo, y aquí está eh, que haga tantas rotaciones girando a la derecha. Y luego eh, ande ilimitadamente a una potencia de 30. Y si no, y si sa no es igual, por ejemplo, sale 2, que ya 2, no sería igual. O no, vamos, que sería false y este y se ejecutaría la parte de abajo, que sería lo contrario, que, ir, que va hacia la izquierda eh, durante eh, 400 o 720 rotaciones y luego, después de hacer eso, eh, iría hacia adelante un 30% de, de potencia. Bueno y el resultado final eh, sería este, eh, el robot cuando se da una palmada eh, procede a andar y cuando se le toca eh, el sensor táctil frena, espera dos segundos y avanza eh, y gira aleatoriamente hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso giro hacia la hacia la izquierda, eh, hacia la izquierda, pero perfectamente podría girar hacia la derecha, es cuestión, eh, es, es al azar.